Si sí, les da por echar electr electrónica mientras esperan su vuelo, aquí, aquí pueden comprar las cosas. nosotros vamos a viajar Volaris y para allá es toda la zona internacional la puerta 7 en la puerta 8 ya adentro del aeropuerto eh, al fondo de ese paisillo muy muy al fondo está el metro si bien es el transporte público el metro eh, es la línea amarilla Esperen, aquí está el mostrador de boletos venta de boletos de Volaris es esta de acá nosotros entramos por la puerta 6 o estamos en la sala D. En la parte de adentro se llaman sala A, B, C, D. Por fuera se llaman puerta 1, 2, 3, 4, 5, etc. Me han preguntado mucho qué tiendas hay aquí en el aeropuerto. Bien, les voy a enseñar algunas de las que hay. Esta es una librería que se llama Educal. No la conozco, creo. Después hay una casa de cambio. Después aquí una tienda que está en construcción que se llama Icono. O Son sea, como artesanías ¿no? o algo así, regalitos. Otra casa de cambio. Pasión del cielo, un cafecito. Aquí está Toto. Que venden maletas. Bolsas, petacas. Gutiérrez y asesores. Que esto es seguro. Aquí tienes... Va a haber una tienda que se llama Mega Rock. Que van a vender revistas, libros, discos. Está Dorothy Gaynor. Está Invicta, que es relojes. Aquí tenemos... Uh, casa de cambio Chilin balán para comprar dulces uh, B-Fashion B-Fashion pues, Venden accesorios De moda Lentes, bolsas, pulseras Lotería Nacional Llegando o saliendo pueden comprar su boletito de la suerte Full Sand Que es ropa y accesorios Para la playa Otra casa de cambio Aquí van a poner unos hochos Aquí está Escapino Escapino ya nos saludó por ahí un poli. Yo pensé que me iban a regañar, pero no, me saludó. Escapino, una casa de cambio. Otra vez lotería, mira, como que sí. Sí nos gusta la lotería aquí en México. La suerte de ganar dinero sin trabajar. Farmacias de Navides, una tienda para comprar algo. Y recuerden que no pueden pasar. Aquí todavía estamos afuera, eh, llegando al aeropuerto. Shinabun. Y aquí tendrían que este, líquidos no pueden pasar. Más de 100 mililitros no se pueden pasar. Si compran un agua, se la tienen que tomar aquí afuera. Porque apenas vamos a pasar a seguridad. Aquí Sunglass Hunt. Starbucks. Swarovski. Um, otra casa de cambio. Santa Clara. Ah, vamos para acá. Ya vamos en la puerta 3. Movo, que son accesorios para celular. Otra casa de cambio. Esta... Destroyer. Para algún regalito, alguna souvenir. Otra de lotería. No me había fijado, hay muchas loterías. Casa de cambio. Este era un Bancomer. No sé si está en remodelación o ya cuitió esta es una tienda como de regalitos, regalitos, cotorros, aviones, helicópteros, Krispy Kreme, Panamex. Y desde aquí se ve la Profeco. Miren por si tienen algún problema. Aquí está una oficina de la Profeco. Otra casa de cambio, unas oficinas de Aeroméxico. Otro super, un Circle K. Otra casa de cambio. Otra tienda y todo moda. Es lo que alcanzó a ver y ya después un Santander. Y ahí está la puerta 2. Y estas son las tiendas que hay aquí en el aeropuerto, Terminal 1, antes de cruzar la seguridad. Cualquiera puede venir a comprar aquí, no es necesario tener boleto. Las líneas de low cost están en esta área de la Terminal 1. En la Terminal 2 está Aeroméxico, está Delta y... Ahorita les confirmo aquí en, aquí en esta área del video, cuáles están en los textos. Este... En la T1 es donde están las líneas de low cost, como Volaris, Magni Charter, Viva Aerobús, está por allá adelante o ahí atrás, pero esas están entre la puerta 5 y la puerta 7. Son donde están las líneas de low cost. Entonces, ese es otro dato de la terminal 1. Entonces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 y vamos para acá, para terminar el autobuses, ahí está, señalizado ¿Está bien. ¿Está bien y este es un italianis, y este es el área de comidas ya llegamos al área de comidas, el área de comidas está más cerca el área de comidas, del lado de afuera, adentro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 y ya no alcanzo a ver hasta allá, pero hay varias Y eh, hay, módulos para cargar tu... Vamos a esperar. hay módulos para cargar tus dispositivos móviles eh, Esta es el área de las mesas de la comida Y el área que se ve ya abierta es las llegadas internacionales De este lado tenemos la mansión Para aquel travelero que no, no gusta del fast food Puede venir por un rico y delicioso bistec Y de este lado tenemos más, ahí ese es el Italianis Y de este lado tenemos las Krispy Kreme Paréntesis, o dato curioso Si viajas con mascota y olvidaste comprar o traer tu transportadora Aquí la puedes comprar Ah, mira, ahí dice Internet y copias, otro dato curioso si necesitas hacer algún, algún, trámite, tienes internet y copias y tu transportadora. A este, vamos a hacer un undercover. Si sí, les da por echar electr Electrónica mientras esperan su vuelo Aquí, aquí pueden comprar las cosas Si se les olvidó algo electrónico Que quieren llevarse de la Ciudad de México Esta es una opción Esteren es una de las tiendas Muy versátiles Podríamos decirle, tienen muchos accesorios Los precios creo que los sentí más altos De lo que es normal Esteren por lo regular no es, no es tan caro Aquí lo sentí un poco alto, pues me imagino por estar aquí en el aeropuerto, pero pueden encontrar varios accesorios electrónicos, como pudimos como ver, un poquito caros. Te saca de un apuro. Sí, exacto, te saca de un apuro si se te olvidó, si se te olvidó algo y tienes que llevarte o necesitas una pila extra para tu teléfono. Yeah. Antes de entrar a la aerolínea, que hay un módulo donde te asisten para uh, poder sacar tu, tu visa, tramitar tu visa. Esa es la visa, ya está lista.